Hola muy buena gente, estamos aquí en una nueva reacción para este canal Y bueno, esta vez vamos a reaccionar a un YouTube Pod Hispano Por fin <ríe> No, vamos a reaccionar a este del Capitán Referencia de Civil War Que yo había reaccionado en un video en español Pero justo en ese momento creo que no tuve tiempo que solo reaccionó una parte nomás Y bueno, ahora vamos a reaccionar al video completo, ¿no? Y así que, le play vamos a pasar Vale, ya me olvidé como era Oye, te enseño algo... ¡Chingón! ¿Ciengo? Muy apropiado. Ofreció apoyo a los aliados cuando lo necesitaba. Oye, a Aparte de eso, a esta nación. ¡La chingada! ¡La chinga! ¡Déjame paz! <ríe> ¿Mi ¿Eh? está embarazada? No, no, no. <ríe> No, Tony. Cada, cada vez que ¿Eh? creo que sí, estás ¿Qué? La... ¿Qué? ¿Es así como lo ves? Esto es protección. No. Armas no, no, si no no de destrucción ¿Es masiva. Es una niña. Déjame que... paz. Algo que se debe hacer. Y que no pase algo peor. No. ¡Dejame la mierda! ¡Déjame! Curioso, ¿con cuánta gente te topas en el aeropuerto? No es raro. No. Ese doctor, el psiquiatra. Él planeó en alpic. Ah, creo que hasta ahí me quedé. Albután. Ross me dio. Eso, eso, eso. ¿Me podrías ayudar? No sé. Tienes nublado. Eso. Eso es. Eso. ¿Me podrías ayudar? No sé. Tienes nublado el Y tu amigo asesinó a muchos viejos. LOL. Steve. Ya sabes. Mike. Dos mil años más tarde. Sexual. ¡Sexual! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Señores, se me acabó el... Señores, se me acabó la pinche paciencia. <risa> nah, bueno ¡Buen trabajo, niño! ¡Gracias! ¡Es perfecto, gracias! Sí, no es el lugar para iniciar un cultivo Soy su fan, el pito araña ¡Dijo mal mi nombre! Soy su fan El hombre que araña <risa> Discutiremos esto luego, solo Una no bien, bien hecho Estuviste ocupado Y tú fuiste un pendejo Ya me habían dicho eso y estoy trabajando en ello, ¿ok? ¡Chinga tu madre! ¡Chidon! ¡Pinche rastrada! Trabata, oh! de bebé! Estoy tratando de evitar que se pase al equipo hiciste ah. no el mal mal! ¡La vacancia! ¿Dejo? ¡Ja, <risa> Entregarás al señor punk y vas a venir ahora. Porque o es con nosotros, o con nosotros, al que no le interesa ser mamable. No, Tony. Su culo está en el hangar 5. Por el culo de la Inca. ¡Ah! ¡Oigan, la ¡Ah! ¡Qué. este. ¡Ah, genial! Hay dos en el estacionamiento, uno de ellos es mi mamá. ¡Váyase, es mío! ¡Ay, ¡No metas oh! al señor Vélez en esto! ¡No, no! Señor Tarko, ¿ahora qué hago? ¿O qué te ¡Muévete, pues! Oye, en serio, quiero armarte. Yo no... <risa> <risa> <risa> ¡No! el Odmiteri! ¡Eso es increíble! ¡¿Quién es de allá?! ¡¿Para permanecer los derechos que eres de...? ¡¿Pero?! Lo siento, Cap, esto te matará. ¡¿Cuándo heriste los memes? Revisión. Ok, segundo, lo hice para Cogerte. Obviamente el regalo no te sienta. Te hartaste de jugar esta. ¡Jajajaja! Mucho Ay, no. Oye, tú. ¿Qué? Creo que perdiste esto. Son alas de caca. Eso explica el coeficiente de riqui. Hid, hid, hid. Somos ¿No ¿tú pudiste hacerlo antes, puto? Ay, no. Creí que era un camión con caca. Ahora sí, ya me enfadé. No, no, va. ¿Qué vamos a hacer, caca? Qué vamos a hacer, capi? De las fotos. ¿Qué vamos a hacer? <ríe> De... ¿Entendí De... Re referencias? Entendí. Yo sí. Esto <ríe> ¿Qué? Ay, la hago. No tenéis Ya copian. ahí, ¿no? No me he presentado Soy cliente No me importa Algo voló dentro de mí Y voló un auto con su rayo láser Su rayo láser no, Tony. Terminó. Dale. <risa> nah, bueno. Spider-Man, Spider-Man. Hombre arañas, Spider-Man. <risa> Spider Spider-Man, Spider-Man. Nah. Hombre arañas, Spider-Man. <risa> ¡Miau! No, nah, bueno, eso ya pasó ya. Bueno. Ok, qué va a estar? <risa> Todo bueno si este no sé, y gente esta ha sido la reacción de hoy, espero que te haya gustado, dejaré el video original en la descripción y bueno gente eso ha sido todo, soy yo soy Ultima y nos vemos en la próxima reacción y nos vemos